Sabemos que el sueño es esencial para nuestra salud, pero ¿sabías que una falta de sueño adecuado puede afectar nuestra salud mental? La falta de sueño puede provocar problemas de concentración, irritabilidad, ansiedad y depresión. Por otro lado, una buena cantidad de sueño puede ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo, reducir el estrés y mejorar la capacidad de resolución de problemas. Así que recuerda, una buena noche de sueño es crucial para nuestra salud mental.